Hay dibujos en los que se respira toda una cultura. Ria Rivana es una arquitecta egresada de la Universidad Estatal Islámica Maulana Malik Ibrahim. Ella es originaria de Indonesia y mediante dibujos en tinta ha detallado las características más importantes de la arquitectura vernácula de su país. Para ello se vale principalmente de una pluma tachikahue, rapidógrafos y mucha tinta. La exposición a la economía de mercado hizo que la construcción fuera extremadamente costosa. Por ello la mayoría de los indonesios ahora habitan edificios modernos genéricos en lugar de los tradicionales. Estos dibujos formarán parte de su historia. Si deseas ampliar la información, visita BlogArtePlus.